Bueno, tanto el 2018 como el 2019, bueno, han sido dos años para mí muy buenos en mi carrera deportiva y este galardón lo recibo bueno, con mucha ilusión. Para mí es un galardón muy, muy especial y estoy muy agradecida. Y bueno, casi tengo más nervios aquí que cuando voy a una competición, pero bueno. Bienvenidos, así que nada, muy agradecida por este galardón.